es importante durante una etapa o una carrera de más de 100 kilómetros o 3 horas primero tener los termos, uno con un energizante, un hidratante el otro también con alguna bebida como el agua es importante diferenciar los productos sólidos de los geles y de las frutas los productos sólidos es importante comerlos durante el recorrido en la primera parte ya que es una digestión un poquito más lenta y la forma en la que entregan la energía también ya para los momentos finales y más explosivos empiezan los geles a ser mucho mejor porque son de más rápida absorción para el organismo caen más liviano y por último los dulces que nos dan ya una energía muy inmediata como el bocadillo como los azúcares sirven ya para el sprint para el momento final y ahí es donde se deben consumir es lo que nos han compartido los entrenadores nos han compartido las personas y la experiencia como lo suelo manejar en las competencias